Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy lo que te quiero enseñar es a cómo restaurar una fotografía antigua paso a paso como todo un profesional, así como estarás viendo aquí en pantalla. Bueno, sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestra capa. Entonces, para eso nos vamos aquí a Capas y le damos Control-J para trabajar de manera no destructiva. Ahora sí, empecemos. Nuestro primer paso va a ser eliminar las manchas pequeñas. Para esto, lo primero que vamos a hacer es oprimir Z para acercarnos en la fotografía y con la barra espaciadora nos podemos ir desplazando. Estando allí, lo que vamos a hacer es oprimir J. Y escogemos la herramienta que dice herramienta pincel corrector puntual. Lo siguiente que vamos a hacer es darle un poquito más de tamaño de esta manera. Y empezamos a pasar por estas manchitas pequeñas. Bueno, como verás, ya hemos terminado de eliminar las manchas pequeñas y si vamos a mirar un antes y un después, con solo esto, ya recuperamos bastante la fotografía. Ahora, nuestro segundo paso será aprender a trabajar con áreas grandes entonces para eso le damos a la L y seleccionamos por ejemplo esta área en donde no hay nada la seleccionamos toda y una vez seleccionada le damos clic derecho y le damos en donde dice rellenar estando allí le damos a la opción que dice según contenido y le damos en ok como verás él no rellenó lo que faltaba ahora para ayudarle a esta herramienta lo que vamos a hacer es oprimir S y esto es lo que activa es la herramienta de tampón de clonar. Estando allí lo que hacemos es agrandar nuestro tampón y escoger, por ejemplo, un área. Le damos Alt y desde allí empezar a crear una copia, como te darás cuenta. Ahora, a la hora de crear y utilizar esta herramienta, lo que te recomiendo es que te fijes en que no se repitan patrones para que el retoque no se vea antinatural. Volvemos a repetir el proceso de esta manera. Y como verás, en este caso no actuó tan bien la herramienta. Entonces para eso nosotros manualmente le vamos a ayudar. Le damos a la S y seleccionamos desde aquí con el tampón de clonar. De esta manera. Empezamos ahora con el cabello. Y ahora con un poco del fondo, para que se mezcle de una mejor manera. Si nos equivocamos, no pasa nada. Le damos a Control-Z para retroceder el paso. Bueno, como verás, recuperamos nuestras zonas grandes y ya hemos restaurado bastante la fotografía. Nuestro tercer paso es trabajar con áreas sin información. ¿A qué me refiero sin información? por ejemplo esta de aquí, no sabemos cómo serían estos plex. para trabajar en estos casos es muy fácil volvemos a oprimir L y con la herramienta de lazo seleccionamos, de esta manera le damos clic derecho y le decimos rellenar según contenido le damos a control D para deseleccionar y como verás recuperamos esta zona sin información volvemos a repetir el proceso en el otro lado le damos en ok como verás recuperamos ambas mangas ahora este método no siempre te va a funcionar entonces lo que vamos a hacer en caso de que este método no funcione es manualmente, te explicaré cómo hacerlo por ejemplo este ojito, lo que vamos a hacer es arreglarlo entonces nos acercamos mucho y le damos a la B que es de pincel lo encogemos al tamaño del ojo y ahora le damos a la I para coger una muestra de color. Le damos un clic, volvemos a la B y como verás ya tenemos la muestra de color que acabamos de escoger y empezamos a pintar de esta manera. Volvemos a repetir el proceso para dejar el ojo como lo teníamos antes. Como verás ya recuperamos nuestro ojo de una manera bastante buena. Y para mejorar aún más volvemos a darle a la J que como recordarás es la herramienta de pincel corrector puntual y la pasamos encimita con mucho cuidado de esta manera bueno, ahora lo que vamos a hacer con este ojo es muy sencillo, para recuperar este ojo es más difícil si lo pintamos, entonces lo que te aconsejo es darle a la L, seleccionamos este ojo de esta manera y le vamos a dar control J esto lo que nos creará es un duplicado en donde nada más estará el ojo. A este ojo, teniendo seleccionada la capa, le damos control T y le decimos que no lo voltee horizontalmente. Como verás, no lo volteó al otro lado. Ahora le damos clic aquí y le disminuimos la opacidad para poder ver debajo. De esta manera. Le damos control T y presionando control vamos acomodando el ojo según la perspectiva. De esta manera. Una vez hayamos terminado de cuadrar nuestro ojo, de esta manera, le damos aquí en el chulito y le volvemos a dar la opacidad al 100%. Ahora, para acoplar mejor este ojo, lo que vamos a hacer es irnos aquí a nuestro yin yang y le damos en donde dice brillo y contraste. Le decimos que nos afecta la capa de abajo dándole aquí, nada más, y bajamos el brillo, de esta manera. Le disminuimos o aumentamos la opacidad, el contraste, perdón, según la fotografía. Ahora lo que hacemos es crear una máscara de capa en nuestro ojo y con el pincel en negro empezamos a borrar eso que no nos interesa, de esta manera. Ahora, una vez hayamos recuperado nuestro ojo, lo que vamos a hacer es con la tecla Shift, mantener presionado e ir seleccionando las capas. Una vez las hayamos seleccionado, le damos Control-E. Lo que va a hacer esto es fusionar nuestras capas lo siguiente que vamos a hacer es recuperar estas zonas de aquí entonces para eso lo que te aconsejo es manejar la herramienta de tampón de clonar para hacerlo de manera mucho más manual entonces le oprimimos ALT y empezamos a clonar de esta manera para mezclar mejor con el tampón de clonar podemos disminuir la opacidad desde aquí de manera manual o oprimiendo el teclado numérico Siendo 1 el 10% y 0 el 100%. En este caso oprimiré 7 para un 70%. Como verás, ya recuperamos el ojo de una manera bastante profesional. Ahora lo que vamos a recuperar es el bolsillo. Entonces para recuperar este bolsillo lo que vamos a hacer es darle a la L y seleccionamos este bolsillo. Le damos control J para que nos cree un duplicado solo con el bolsillo. Y a este bolsillo le vamos a dar control T. Lo volteamos de manera horizontal y lo acomodamos a la perspectiva de nuestra chaqueta. Para hacer este proceso más fácil, lo que vamos a hacer es disminuir la opacidad de esta manera. Nos acercamos y volvemos a dar control T. Teniendo ya control T, lo que vamos a hacer es oprimir control y manteniendo premio control podemos configurar las esquinas para que cuadre con la perspectiva de la fotografía, de esta manera. Una vez tengamos nuestro bolsillo listo le damos en el chulito. Le subimos la opacidad y lo que hacemos para mejorar la mezcla o que nuestro objeto se inserte en la fotografía es irnos al yin jang y volver a darle en brillo y contraste. Le damos que nos afecte solo a la capa de abajo y disminuimos el brillo de esta manera, disminuimos o aumentamos el contraste según veamos que convenga en la foto de esta manera y seleccionamos nuestra capa estando allí en la capa creamos una máscara de capa dándole clic aquí y teniendo el pincel con B y en color negro empezamos a ahorrar las zonas que no nos interesen en la fotografía un consejo que te doy para que quede mucho mejor es que empieces a borrar partes de este clonado y que se mezcle con la fotografía original, de esta manera. Ahora, volvemos a seleccionar nuestras capas, manteniendo primero Shift, y oprimimos Control e para fusionar. Volvemos a mirar el antes y el después. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es eliminar el polvo y la rascadura en nuestra fotografía. Entonces, para esto lo que hacemos es darle clic derecho y le damos en convertir en objeto inteligente a nuestra capa estando allí lo que vamos a hacer es oprimirle en filtro y le damos aquí en donde dice ruido estando allí nos aparece uno que se llama polvo y rascaduras le damos un clic y en este caso para cada fotografía es diferente el radio 2 y el umbral de 4 era un buen valor para este filtro entonces lo que tienes que mirar es que no pierda tanta información pero elimine esos pequeños detalles que no te gustan, por ejemplo, como acá. Bueno, una vez hayamos escogido nuestro valor, que lo que te aconsejo es que sea menor a 10, en ambos casos, en el radio y en el umbral, le damos en OK. Estando allí, lo que vamos a hacer es acercarnos y, como verás, perdemos ni 10, pero no te preocupes, lo que hacemos es seleccionar nuestra máscara de capa que se creó con ese filtro y lo oprimimos Control i para invertir la capa. Ahora, cuando pintemos en el color blanco lo que vamos a hacer es recuperar ese filtro de esta manera bueno una vez hayamos fusionado nuestra capa lo que vamos a hacer es crear un duplicado y nos vamos aquí a donde dice filtro y estando allí le vamos a dar en donde dice otro y le damos en donde dice paso alto estando allí escogemos un valor entre 5 y 4 por mucho y en este caso de 2.8 es un buen valor le damos en ok estando allí lo que vamos a hacer es cambiarle el modo de fusión por ejemplo a superponer Y como verás se ve mucho más nítida la foto si se te hace que se ve muy exagerado el efecto lo que hacemos es disminuir la opacidad de esta manera cuando ya estés contenta o contento lo que vas a hacer es seleccionar ambas capas y darle en control e para fusionar esas capas finalmente eh, esto es opcional si quieres eh, quitarle este color sepia lo que vamos a hacer es irnos al yin -yang y nos vamos aquí donde dice blanco y negro le decimos que solo afecta la capa de abajo y desde aquí podemos modificar los valores de los colores de esta manera bueno como verás recuperamos nuestra fotografía aquí veremos el antes y el después súper rápido bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí arriba te estaré dejando otro video para que puedas seguir aprendiendo. Gracias por ver el video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, te invito a pasar por el canal y además si quieres seguir aprendiendo acerca del audiovisual, te invito a pasar también por estos videos. Sin más que decir, gracias por ver el video.